Escucha las predicas del Pastor Vladimir Díaz en Cristianos en la Gloria. A continuación, el Pastor Vladimir Díaz dando una palabra de poder. Amén. Bueno, en esta tarde, aleluya. Amén. Dios es grande, amén. amén, y maravilloso con cada uno de nosotros, aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dios poderoso, grande y maravilloso. La Gloria para nuestro Dios, amén. Dios le bendiga a todos ustedes, saludándolos en el amor de Cristo. Eh, vamos a hoy a una palabra de bendición para nuestras vidas. Saludando a los hermanos que también nos están allí eh, siguiendo con la transmisión de esta palabra, parte del Señor de la Iglesia cristiana su presencia ahora. Vamos a hacer una oración para iniciar y eh, que sea Dios direccionándonos en un servicio de bendición, a ver. vamos a orar mis hermanos, Padre en el nombre de Jesús, Señor queremos darte las gracias, queremos darte las gracias Padre por este momento especial, por este momento maravilloso, en el cual podemos, Señor, exaltar tu santo nombre. En el cual podemos, Señor, bendecir tu nombre. Señor, Tú que eres Dios el que conoces nuestros corazones. Tú conoces, Padre, la necesidad que hay. Aún tu palabra dice, Señor, que hay un alimento que nos he dado al tiempo hay un tiempo Señor en el cual tú nos alimentas con tu palabra y hay una palabra de parte tuya Señor amado para cada situación, para cada momento y esta es la palabra Dios que ha de transformar nuestras vida, a nuestros corazones por eso te pedimos Señor que tomes el control en esta tarde que obres, Señor conforme a tu voluntad y que manifiestes tu poder y tu gloria. Señor, vamos a entrar en un momento de adoración. En la presencia de tu Espíritu Santo, Dios. Queremos, Señor, adorarte, alabarte, bendecirte. Queremos decirte, Señor, que tú eres santo, que tú eres grande. Anhelamos cada día, Señor, conocerte. Anhelamos cada día, Señor, amado. Estar allí, Señor, en un momento de intimidad, esa relación contigo, Señor, esa relación sobrenatural. Oh, vamos a entrar en un momento de adoración, vamos a cantar a nuestro Rey. Y vamos a decirle, Señor, porque tú desciendes como paloma. Porque como llama de fuego, Señor, tú nos purificas, tú nos limpias. Vamos a decirle, Señor, Gracias, a Él y le Señor conocerte hoy. Amén. Aleluya. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Grande y maravilloso eres tu Señor. Santo y poderoso. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a esta palabra. Y quiero que ahora en sus Biblias en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 la palabra de Dios de la siguiente manera amén. y perdónanos nuestras deudas amén. como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque el tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus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 vemos que eh, este pasaje bíblico, Jesús está enseñándole a los discípulos cómo deben orar, recordemos que Jesús les enseñó a orar, y esta, esta hace parte de la oración del de Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado será tu nombre y y llega, llega un punto en el cual entra a la parte de, de, de la oración, verdad, que dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y eso hace parte de la oración, el pedir perdón a Dios, creo que todos nosotros constantemente debemos tener claro que a Dios hay que pedirle perdón, todos los días de nuestra vida, no puede haber un solo día en que nosotros no debamos pedir perdón siempre diariamente debemos buscar el perdón de Dios pero también hay algo que dice en la oración y es perdónanos como nosotros también perdonamos verdad a los que nos ofenden así como nosotros también perdonamos o sea, si Dios, si yo quiero tener el perdón de Dios debo entender que yo debo que debo perdonar ¿cierto? ¿y qué significado tiene la palabra perdonar? la palabra perdonar significa dejar libre sí, dejar libre eso significa la palabra perdonar dejar libre sí. olvidar olvidar hace parte también de perdonar dejar libre a alguien de una deuda entonces cuando se usaba la palabra perdonar casi siempre significaba dejar a alguien en de libertad, ¿sí? dejar a alguien libre de alguna deuda que tenía para con nosotros. Entonces, eh, hay algo importante y es que cuando ya se termina la oración, que acaba con el amén, ¿sí? Jesús dice y no nos metas en tentación, mande una donde mal, y el versículo 14 dice, Jesús habla y hace una advertencia, Hace una advertencia ¿Y cuál es la advertencia que Jesús hace? Porque si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas También Dios nos perdonará O sea, mira que hay, hay, hay una bendición Cuando nosotros aprendemos a perdonar Perdonar no es algo de sentimientos No tiene que ver con los sentimientos Perdonar es tomar una decisión Perdonar es, es decidirnos. Perdonar es esta decisión que usted toma de dejar libre a alguien que te ha causado algún daño. De olvidar alguna ofensa que te hayan hecho. Entonces es una decisión que nosotros tomamos. Y es necesario nosotros aprender a perdonar y tenerlo como parte de nuestra vida porque las ofensas siempre van a estar allí de todos lados vendrán ofensas, ¿verdad? todos hemos sido ofendidos en algún momento alguien nos ofendió o tal vez alguien hizo algo que nos causó mucho daño hay personas que llevan muchos años ofendidas hay personas que fueron ofendidas desde su niñez hay mujeres que fueron maltratadas de una y otra manera y hoy en día, esas ofensas que recibieron, aún todavía no las han podido sanar, no las han podido sacar de su corazón, no han podido perdonar. ¿Y qué debo yo saber a la hora de perdonar? Yo debo saber que así como yo quiero el perdón de Dios todos los días, así mismo yo debo decidir perdonar también todos los días de mi vida. Es una, es una forma de vida. Ya debe ser parte de nosotros saber que en algún momento nos van a ofender y que tendremos que en algún momento aceptar un perdón. O así no nos pidan perdón, pero tenemos que aprender a perdonar. ¿Y qué, qué hace? que yo sea consciente de eso qué hace que usted y yo podamos perdonar qué, qué debería a mí motivarme a perdonar esto lo encontramos en un cuadro que dice Efesios capítulo 4 vamos a ir a Efesios versículo 32 y vamos a ver que vuelve y se repite otra vez el mandamiento porque perdonar Dios nos manda a perdonar no es si queremos sino es un mandato del Señor debemos perdonar y mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia antes sé peligros unos con otros misericordiosos perdonándonos quienes unos a otros como Dios también os pues perdonó a vosotros en Cristo Gloria al Señor ¿qué a nosotros impulsarnos a perdonar saber que fuimos perdonados ¿verdad? y si sabemos que fuimos perdonados quiere decir que yo también debo perdonar ¿Y cuál fue el mayor perdón que hemos recibido como seres humanos? El perdón de Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y nuestros pecados eran pequeños o eran grandes? ¿Será que la deuda que teníamos con Dios era grande? Claro, porque desde que nacimos... Desde el, desde el vientre de nuestra madre ya veníamos con pecado más los pecados que se fueron acumulando durante nuestra vida o sea la deuda que tenemos con Dios es grandísima porque todos los días le fallamos a Dios de palabra, de pensamiento, de acto de todas las maneras le hemos fallado a Dios y hemos pecado a tal punto que si Dios nos mostrara todos los pecados que cometemos diariamente, creo que habría un rollo muy largo por extenderse. Para Dios mostrarnos cuán grande es la deuda que tenemos con Él. Entonces a mí me debe motivar aprender a perdonar y vivir perdonando saber que Dios me perdonó a través de Jesucristo. Que mi deuda era imposible de pagar, pero Jesús la pagó por mí. Y Jesús, y Dios me dio libertad, y tuvo misericordia de nosotros. Cuando nosotros perdonamos, estamos también ejerciendo misericordia. Cuando nosotros perdonamos, estamos ejerciendo misericordia. Y vamos a ver que a Jesús le hicieron una pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús? ¿Sabe usted que Pedro le preguntó a Jesús ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hay personas que piensan que, que, que, que a unas personas sí las pueden perdonar y a otras no. Porque a veces hay un límite en cuanto a la ofensas. Pero la Biblia dice Jesús dice que no hay un límite para perdonar. No se trata de números, no se trata de perdonar a tres, perdonar a cuatro ofensas, perdonar así, sino que hay que perdonar en todo tiempo y sin límites. Y Dios nos manda a perdonar porque si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. O ¿Se recuerda? Alguien que le haya hecho algo que le haya causado mucho daño. ¿Y qué es lo que despiertan esas ofensas? Cuando llega una ofensa a nuestra vida, ¿qué despierta? Resentimiento, ira, ¿verdad? Venganza. Y nosotros estamos rodeados de un mundo vengativo. Nosotros estamos rodeados de un mundo donde dice que el que la hace, la paga. Si ¿Sí o no. Y aún hay mucha gente que se ha quedado en el ojo por ojo y el diente, diente por diente. O sea, si me la hace, me la tienen que pagar. Y estamos viviendo en un mundo vengativo. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo constantemente? ¿Cuál es, ¿Cuál es el concepto del mundo en cuanto a la venganza? Que todo lo que vemos alrededor es vengativo. La televisión nos muestra puras escenas de venganza. La música está cargada de mensajes vengativos. O vivimos en un mundo donde el ser humano siempre quiere que le paguen lo que le deben. Entonces vivimos en un mundo así. Y la única manera de nosotros mantenernos en medio de este mundo vengativo es pres, llenándonos del amor de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios, perdonas. ¿Cuántos aquí tienen el amor de Dios? y el amor de Dios es Cristo en nosotros ¿verdad? ¿usted sabe cuál fue la palabra que Cristo dijo estando en la cruz? ¿usted sabe cuál fue la palabra que Cristo dijo cuando estaba allí colgado en el madero? Padre, perdónalos porque no ¿qué? no saben lo que hacen Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Ahora, ¿será que las personas que nos ofenden saben lo que hacen? Claro que sí. Muchas de las personas que nos ofendieron en algún momento, que nos causaron dolor, tristeza en nuestro corazón, sabían lo que estaban haciendo. Como hay otras que no, posiblemente lo hacen por impulso de la carne. Pero Cristo nos perdonó en la cruz. Pero tenemos a Cristo que nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos. A orar por los que nos ultrajan. A bendecir y no maldecir. O, o, a veces vemos, hermanos, cómo pueden haber gente que se dice ser cristiana y maldicen a otros. ¿Cómo puede haber gente cristiana activa? Cuando no hemos aprendido así de Cristo, ¿Qué es lo que aprendimos de Cristo a amar que a nuestros enemigos a perdonar las ofensas eso es lo que aprendimos de Cristo ¿verdad? a perdonar ¿qué? las ofensas entonces el apóstol Pablo dice sean benignos siempre estén dispuestos a hacer el bien no sean vengativos Y la Biblia también nos da ejemplos de gente que fue vengativa. Los hijos de David, el rey David, fueron vengativos. Absalón fue un hombre que vengó la violación que hizo su propio hermano a su hermana. Adnón violó a Tamar y todos eran hijos de David. Tomar cuidado a eso, Amnón empezó a sentir cierto deseo por su propia hermana. Y fue tanto el deseo que tuvo por tener a su propia hermana, que Amnón buscó la manera y el momento exacto para poder tener relaciones con ella. Y quiso que ella tuviera relaciones con él, pero ella no quiso. Y en el momento que ella no quiso, ¿qué hizo? Amnón? la violó. Y esa violación llegó a oídos de Absalón. Y Absalón entendió que Absalón había violado a su hermana. Y dice la Biblia que pasó un tiempo, pero siempre eso estuvo en el corazón de Absalón. Hasta que llegó el momento en que Absalón tuvo la oportunidad y vengó la violación de su hermana matando a su propio hermano. ¿Cuánta gente hay que tiene cosas guardadas en su corazón contra otros? Y pasan los años, pasa el tiempo, y mire, a veces Ay. sucede que la persona piensa que ya eso se quedó atrás, pero llega un momento en que eso regresa. Y la Biblia habla de muchos ejemplos de gente que fue vengativa, pero también habla de ejemplos de personas que aprendieron a perdonar. David perdonó a Saúl aquel Saúl arrogante, soberbio aquel Saúl celoso de David aquel Saúl que quiso clavarlo contra la pared con una lanza aquel Saúl que lo persiguió por desierto para matar a David y llegó un momento en el cual David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl pero tuvo misericordia y lo perdonó o sea, David no se dejó mover por sus sentimientos si tú te dejas mover por tus sentimientos si nosotros nos dejamos mover por nuestros sentimientos vamos a perder porque somos humanos porque somos seres caídos seres caídos que solamente la gracia de Dios nos ha podido levantar nuevamente pero somos seres inclinados siempre a la venganza al odio, al resentimiento, al rencor y si nuestros sentimientos van de acuerdo a esto, siempre vamos a querer tomar y, que, y, y, y, y no perdonar. Pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios, si nosotros vemos la cruz, si nosotros vemos que Jesús pagó por nosotros, perdonó nuestros pecados, que era una deuda más grande que cualquier deuda muy pequeña, vamos a aprender a perdonar nosotros nos damos cuenta que las otras personas también tienen errores como usted y yo, creo que eso nos hará aprender a perdonar ¿a usted alguna vez le han perdonado algo? creo que todos aquí en algún momento hemos hecho algo contra alguien que ha afectado sus sentimientos ¿cuántas veces nosotros hemos ofendido con palabras? ¿Cuántas veces sin querer, muchas veces sin querer, hemos dicho una imprudencia que le ha causado dolor a otras personas? Vamos a ver algo importante. Quiero que vayamos a... Mira lo que dice la escritura. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos. y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y creo que eso es una de las cosas que como seres humanos cuesta pero Dios nos manda a hacerlo mira lo que dice no paguéis a nadie mal por mal Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, escuche bien. Si es posible, porque no en todos los casos se va a poder. Escuche. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos estar en paz con todos? Y hay una advertencia, hay una palabra aquí. No os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor gloria a Dios o sea tenemos a alguien que es justo tenemos a alguien que nos defiende tenemos a alguien que cuando nos ofende cuando cuando nos causan daño, Él va a abogar por nosotros. Él va a salir en defensa de nosotros. Él me dice a ti, me dice a mí, no tomes justicia por tus propias manos. Déjame que yo haré la justicia. ¿Quién es el encargado de hacer justicia? Dios. Nosotros fuimos llamados a perdonar. Nosotros fuimos llamados siempre en vez de hacer el mal, hacer el bien Dios nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores que si vemos que alguien se levanta enojado, con, con, con ira tenemos que ser personas que apagan fuegos y no personas que encienden más fuegos entonces nos llama Dios ¿a, a qué? A no vengarnos pero alguna vez hemos tenido sentimientos de venganza claro que sí! verdad aún con nuestros pensamientos pero lo por seguro que apenas tenga la oportunidad me las va a pagar, ¿cierto? ah, pero no me hizo un favor yo tampoco le voy a hacer un favor así que me ha pasado al cielo ayudar en esto yo tampoco le voy a ayudar en esto y por naturaleza siempre tomamos esas actitudes y casi siempre queremos pagar con la misma moneda como se dice pero, pero en el reino de dios no es de esa manera el reino de dios es diferente a lo que nosotros pensamos no podemos pensar como el mundo piensa usted sabe que el mundo piensa lo siguiente ¿Qué dice el mundo? Para el mundo usted pedir perdón es rebajarse. ¿Usted se ha escuchado eso? O, o pedir perdón es que usted es un tonto. Eso es para el mundo. Pero para Dios pedir perdón es un acto de humildad. ¿Es un acto de qué? De humildad. Para Dios pedir perdón es un acto de valientes, porque cualquiera no pide perdón. Usted se ha visto en la televisión, cuando le dicen a alguien que debe, de, que debe arreglar algo que hizo mal, por lo general nunca dice la palabra perdón, siempre dice disculpas. Y disculpas no es lo mismo que Perdón. que perdón como seres humanos cuesta y aprender a perdonar también es cargar la cruz todos los días y para el mundo cuando tú pides perdón eres, eres un tonto te está rebajando pero como tú has entendido que es un mandato del Señor tú te pones firme bajas la cabeza Reconocemos el error y pedimos perdón. Y cuesta pedir perdón. Y Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar? creo que no hay límite para pedir perdón. No hay un límite para nosotros pedir perdón vamos a ver lo que, vamos a ver que Jesús habló, Jesús habló de una historia ponga atención, una historia en San Mateo 18, 21 vamos a ir a San Mateo 18, 21 San Mateo 18, 23 vamos a leer San Mateo 18, 23 Mira lo que dice Jesús. Jesús aprovechó que Pedro le preguntara cuántas veces debo perdonar a mi hermano, que peque contra mí. Jesús le dijo, y Pedro le dice, hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y entonces Jesús aprovecha este momento para decirle esto, ponga atención. Por lo cual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 entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia contigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, escuche, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces un Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, escuche bien, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano que sus ofensas. Gloria a Dios. Entendemos la historia, ¿verdad?, Entendemos la historia. Entonces Jesús habla de cómo de cómo es que a veces somos un poco duros de corazón. Y Jesús hace referencia de que en otras ocasiones hemos sido perdonados por cosas más grandes y que nosotros a veces no perdonamos cosas que parecen más pequeñas entonces Jesús habló de aquel hombre aquel rey que llamó a sus trabajadores no se sabe si tal vez aquel, aquel trabajador, aquel siervo cuántas veces le había pedido prestado al rey entonces, ver, ¿cómo haría aquel siervo para endeudarse de esa manera? porque créanme que lo que el siervo le debía al rey era muchísimo dinero si sí, escuchen habla de 10 mil, mil talentos o sea que estos 10 mil talentos equivalían a 70 millones de denarios y un denario representaba el sueldo que se le pagaba a un trabajador a un trabajador por el día de trabajo estamos hablando de 70 millones de denarios o sea este hombre estaba supremamente endeudado con el rey o sea así este hombre trabajara toda su vida nunca nunca terminaría de pagar esa deuda si ¿Sí, sí me hago entender no alcanzaría la vida de este siervo para pagarle al rey todo lo que le debía pero aún así no alcanzando a pagar el rey sabía que él no podría pagarle pero el rey necesitaba de alguna de otra manera cobrarse así fuera algo pero el rey quería que algo se le pagara entonces le dice, te voy a vender a ti, voy a vender a tus hijos y voy a vender todo lo que tienes para ver si recupero algo de lo que me debes. Pero mire la actitud de él, se arrodilló, se postró, le rogó que lo perdonara. ¿Y qué hizo el rey? Lo perdonó. Tranquilo, no me debes nada, le apareciera fácil. ¿Ustedes creen que así hizo Dios con nosotros, con nuestro pecado? ¡Claro que sí! Oye hermano, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a los pies del Señor, ¿qué nos dice, no me debes nada, Cristo pagó por ti. ¡Te perdono! ¡Te perdono y te adopto como mi hijo! O sea, esa es la parte... Que a todos nos gusta que siempre nos perdone. ¿A quién no le gusta que lo perdone? ¿A quién no le gusta que le perdone una deuda? Yo creo que todos. O sea, si, si a ti te, si si, si, si alguien, te, si tú le debes plata a alguien y esa persona te y, y si tú dices me siento como desesperado porque necesito pagar eso y esa persona en algún momento a otro te dice tranquilo mira no me debes nada. ¿Qué produce en tu corazón esto? Alegría, verdad agradecimiento hoy ¿sí? bueno, hermano no me debía debía 10 millones y de repente alguien me aparece y me dice no me debe nada hermano usted, usted salta de la alegría porque su deuda ha sido cancelada ¿sí? y yo creo que deberle a alguien eso también trae un peso encima verdad cuando tú le debes a alguien sientes un peso sientes una carga no te sientes libre te sientes como hay algo allí que te, que te ata pero cuando tú cancelas, o cuando te perdonan la verdad hermano oh, tú te sientes libre, ¿cierto? te sientes libre con esa persona yo me imagino la alegría de este hombre cuando el rey le perdonó saltaba de la alegría porque ya no iba a comprometer a sus hijos ni a su esposa porque ya nadie le iba a quitar sus bienes él estaba muy feliz pero dice la Biblia que este siervo, escuche bien, salió de allí. O sea, no fue sino salir, salir. Y de repente se le acerca, escuche bien, halló a uno de sus conciervos, a uno que también era siervo era como él, otro trabajador como él. y dice que aquel conciervo le debía 100 denarios ¿cuánto le debía? 100 denarios ahora, de 70 millones de denarios que le debía este hombre al rey que era una cantidad grandísima a los 100 denarios que le debía su consiervo que representaba prácticamente tres meses de trabajo. ¿Será que el consiervo sí podía pagarle a, la, a aquel siervo? Solamente eran cien denarios. O sea, la deuda que tenía el consiervo para aquel que había sido perdonado por una deuda mayor, sí era pagable. se podía cancelar esa deuda pero mira lo que sucede entonces el conciervo entonces que le debía 100 denarios y haciendo de él mira que hay otras versiones de la vida que dicen que lo cogió del cuello Oye de hermanos ustedes imaginan nosotros hoy en día están cobrando cogiendo a alguien del cuello o me paga o me paga, o sea, lo agarró del cuello, así dice una versión, otra, otra versión de la biblia, lo agarró del cuello ahorcarlo, ah. y mira lo que le decía, págame lo que me debes, entonces el conciervo, postrándose a sus pies, o sea, mire, tuvo la misma actitud, Hizo lo mismo que él había hecho delante del rey. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Yo te pagaré todo. Escuche, más él no quiso. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? ¿cómo es posible que a ti te pagaron una deuda mayor, te la perdonaron y tú no puedas perdonar una deuda más pequeña? solamente un malvado puede tener un corazón así por eso es que Dios hermano, por eso es que Dios dice si ustedes no perdonan si después de haber recibido mi perdón y de haberlos dejado libres ustedes no aprenden a perdonar y no perdonan pues de ahí en adelante yo tampoco lo voy a perdonar o sea que las personas que mueren sin perdonar su destino en el reino de los cielos está dudado está dudoso esas personas que, van, que, que mueren con odio Hermanos, he escuchado casos de aquellos hombres que no perdonaron a su una infidelidad de su esposa. La mataron a ella, mataron al amante, acabaron con la vida del amante y se suicidaron ellos. Estos hombres, en dudosa su entrada al reino de los cielos. Porque es claro cuando dice, si no perdonan, dice el Señor, yo tampoco los puedo entonces dice la escritura que él no quiso sino que agarró a su conciervo. escuché lo que le hizo y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda lo echó a la cárcel lo metió a la cárcel por lo que le debía ¿cuántas veces nosotros por no perdonar hemos permitido que muchas personas no sean libres cuando alguien te dice mira yo te ofendí pero me siento mal perdóname no yo no te perdono usted viene para venir a ofenderme a mí. inmediatamente la otra persona su corazón todavía queda esa tristeza todavía queda la culpa en esa persona tú no lo dejas libre lo sigues amarrando lo sigues dejando en la cárcel pero cuando tú le dices tranquilo tranquilo no te preocupes yo te perdono hermano el perdón tiene un poder sobrenatural el perdón hace que se rompan cadenas Mira, ¿cuántos hemos visto esto en los hogares? Solamente pedir perdón trae restauración. Porque eso viene del cielo. El perdonar, el pedir perdón viene del cielo. Es una obra de Dios. Es algo que cuando tú lo haces trae aprobación de Dios y trae respaldo de Dios. Entonces a veces pasa en los hogares, ¿cuántas veces ha pasado en los hogares? Y hay una discusión con tu esposa o tu esposo. Hay una discusión, por alguna razón, alguna ofensa, alguna situación. Entonces por lo general cuando hay discusiones, el uno coge para un lado, el otro coge para el otro, ¿cierto? ¿sí? Porque ahí está el orgullo. Pero alguno de los dos da el brazo a torcer. Y si alguno de los dos en la pareja baja la cabeza y busca al otro pidiendo perdón, eso trae restauración. Si sí lo hemos visto, ¿verdad? sino que tú pidas perdón inmediatamente, hermano, lo que hay ahí que el diablo está colocando se rompe inmediatamente. Entonces, ¿por qué se destruyen hogares muchas veces? Porque no aprenden a qué? A perdonar. Porque a veces no, no, no se aprende a perdonar. No se aprende a pedir perdón. Entonces, el pedir perdón es perdonar. Cuando hablamos de las parejas, debe ser de parte y parte. Yo debo tener un corazón humilde para pedir perdón pero también debo tener un corazón paciente para perdonar ¿sí? ¿Cierto que sí o no? claro que sí pero cuando no hay en ninguno de los dos ni humildad ni paciencia todo va a ser un desastre entonces cuando vamos a la historia Él no quiso perdonar al conciervo y lo echó a la cárcel. Entonces esto llegó a oídos del rey. Y mira que el rey se enojó. Eso le causó indignación al rey. Como tal le causa a usted indignación también. Y le causó indignación al rey. Y dijo, ¿dónde está? Tráigamelo aquí. Y el siervo que no había perdonado a su conciervo tuvo que venir nuevamente a arreglar cuentas. Hermanos, algún día tendremos que ir a arreglar cuentas con el Señor. Y algún día el Señor nos va a decir, mira, recuerdas la vez que fulanito te hizo tal cosa. ¿Te acuerdas cómo lo trataste? ¿Te acuerdas cómo lo echaste? de tu casa, ¿recuerdas cómo lo insultaste? ¿Recuerdas tu rencor? Ah, si sí, yo me acuerdo. ¿Por qué no lo perdonaste? ¿Por qué no tuviste paciencia? ¿Por qué no tuviste misericordia? Así como yo tuve contigo cuando llorabas allá que te perdonara por lo que habías hecho contra mí. a entender que perdonar no es fácil ni pedir perdón es fácil pero tampoco es imposible verdad porque si Jesús lo hizo y nos dejó ejemplo nosotros también debemos hacerlo entonces un día tendremos que dar cuentas estos sí hermanos eso nunca nunca se pasará por alto el señor no va a pasar por alto esto entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo oye si eres malvado o sea ante los ojos de Dios cuando no perdonamos somos malos hermano es un corazón malo, es un corazón duro es un corazón perverso y le dice Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. O sea, ahí le está, le está mostrando, ¿no? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que debía o sea Este hombre tuvo que pagar. No perdonar es un pecado. No pedir perdón es un pecado. ¿Que se paga con qué? Con cárcel. ¿Que se paga con muerte? Una deuda que se tiene que saldar y como la tuvo que pagar este hombre con la cárcel pero los seres humanos llevándolo a la vida la paga del pecado es que es muerte muerte eterna muerte separado de Dios por la eternidad entonces Jesús dice la historia dice Jesús o la historia tal vez muchos de los que están ahí dicen, sí sí sí y aplaudieron verdad y Jesús fue claro porque mira lo que él dice así también o sea ¿que entendieron la historia ay si sí, tremendo ese hombre así también escuchen bien. así también mi Padre celestial hará con vosotros una si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos a su hermano sus hermanos sus ofensas así como la historia entonces hoy tenemos que entender hermanos que nuestro corazón debe ser sensible entonces que la Biblia dice que debemos tener la mente ¿de quién? de Cristo cuando tú tienes la mente de Cristo te va a doler lo que te hagan, claro, ¿será que a Jesús le dolió lo que le hicieron? cuando lo golpearon cuando lo azotaron, cuando lo escupieron cuando lo rechazaron claro que al Señor le dolió ¿usted se imagina el dolor que le causó a Jesús que el mismo discípulo se acercara y lo vendiera con un beso. ¿Usted se imagina Jesús entender la hipocresía de Judas? ¿Usted se imagina Jesús haber perdonado al cobarde de Pedro cuando salió corriendo y lo dejó solo y lo negó? porque eso es un acto de cobardía pero no estoy juzgando a Pedro solamente lo estoy colocando ¿Cómo lo vería Jesús en ese momento como un acto de cobardía y aún así Jesús más adelante se lo encuentra y lo perdona aún estoy seguro que no más adelante en la cruz del Calvario Pedro fue no perdonado Y la ofensa de Pedro fue grande haber llegado al Señor. Es como si tú le, le hubieras hecho grandes favores a alguien y a esa persona te traicionara. ¿Sí es como cuando tú haces muchas cosas por alguien. Tú te esfuerzas porque esa persona esté bien, se sienta bien. Tú te esfuerzas por tratar de hacer lo mejor para esa persona. Y de repente esta persona te traiciona. Y creo que una de las cosas más duras es la traición pero aún así Jesús perdonó a Pedro, perdonó y entonces veo que si Judas se si hubiera arrepentido el Señor Jesús lo hubiera perdonado entonces hoy nosotros debemos tener la mente de Cristo nunca pensar siempre buscar el bien no pagar mal por mal Sino hacer el bien Y aprender a perdonar Olvidar ¿verdad? Sacar del corazón Las ofensas Pero hay otra pregunta Voy a poner este ejemplo Si, si una mujer Ha sido violada por un hombre ¿Esta mujer debe perdonar a su violador? Le hago la pregunta. Claro que tendrá que perdonarlo, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda perdonar. Y no existe un pero, no. Él dice perdona. Pero es que yo era muy niña, pero es que me... No, perdonó. No, no, no. Él dice perdona. pero es que yo estaba solo pero... no, no, no, él dice perdona ahora, eso el que aquella mujer perdone a su violador hace que ella tenga la misma confianza que tenía antes yo creo que debe haber también un límite tú puedes perdonar pero de ahí en adelante tienes que aprender a ser sabio de cómo seguir tratando a esta persona Así a entender. y puede que tu corazón esté tranquilo, esté en paz pero también Dios nos ha dicho que debemos actuar con sabiduría o sea, el hecho de que tú hayas perdonado al violador no quiere decir que vas a volver a estar a solas con él el o el hecho de que tú hayas perdonado a un asesino alguien que mató un familiar tuyo que cometió algo contra tu familia o algo no quiere decir que tú tienes que abogar para que no vaya a la cárcel por el solo hecho de lo tendrá que pagar cárcel. pero tu corazón estará ¿qué? tranquilo porque lo perdonaste entonces ahí es donde viene el sentido común el hecho de yo perdonar no quiere decir que yo tendré o sea, no, no quiere decir que, te, que, que, puedo, que esté obligado a, a, a mantener la misma confianza de antes si alguien te traicionó no estás obligado a permanecer en la misma confianza del inicio pero sí tu corazón va a estar limpio va a estar en paz, tranquilo, porque perdonaste a esa persona, amén, entonces hoy nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, si tal vez usted hay alguien, hay alguien que te ha causado mucho daño, tal vez no lo tengas al lado, pero sabes tú que puedes orar pidiendo perdón, Porque mira lo que Jesús dijo y cuando estén orando perdón. O sea, en la oración también podemos perdonar. Así la persona no la tengas al lado, tú te puedes desarrollar y diga Señor yo perdono a esa persona que me hizo esto, esto, eso. Eso tiene un poder ante los Señor. Entonces en nuestra oración también podemos perdonar tanto presente como también en nuestra oración y también debemos pedirle a Dios que nos coloque un corazón perdonador porque lo único que lo puede hacer es Dios, el único que lo puede hacer su gracia, ¿verdad? ese amor tan grande que pueda aprender a perdonar ¿Amén? amén quiero invitarle que usted se coloque aquí de pie donde está Hoy vamos a elevar este cántico al Señor. Vamos a cantar y vamos a decirle Señor, no es fácil perdonar, pero tú nos llamas Señor, tener un corazón perdonador. Vamos a adorar, vamos a cantar Señor, Santo eres tu Dios, maravilloso eres Señor. Vamos a adorar este cántico Señor aludan aludan sobre el corazón corazón Dios libre de ofensión no te dejas sonreír. no te dejas sonreír, ya no te deja, mi no te deja, mi no lo lo que no Alguien que te amó Señor mi alma, ayúdame a perdonar, ayúdame Señor, que ya las heridas, Señor, sean sanadas en tu corazón. Tal vez alguien te hace mucho tiempo te ofendió. En este momento el Espíritu de Dios te hace sentir, te coloca en tu mente. ¿Qué personas puedes dejar libres? ¿Qué personas hoy debes dejar libres? el daño que haya sido el único que podrá juzgar será el señor el único que tendrá el poder para hacer la justicia es él vamos a decirle señor ayúdame señor coloca en mi un corazón perdonador un corazón humilde un corazón paciente coloca en mi tu mente Jesús las cosas como tú las ves. Mira a él, hermano, ahora lo sé que él te está oyendo. Vaya, le toca estos corazones en el nombre de Jesús. Ministra esta vida en el nombre de Jesús. Amado Señor, pide perdón, hermano, pide perdón. Y cuando estés orando, perdona, dice el Señor. Si alguien te ofendiendo perdona padre perdona tantas cosas que están sucediendo en el mundo Para los los ladrones las personas que violan las personas que están haciendo cosas que a ti no te agradan señor perdóname padre hoy perdonamos a aquellos que han hablado mal contra nosotros hoy perdonamos a aquellos señor que han murmurado que han criticado hoy perdonamos que ellos que han levantado calumnias contra nosotros que han hablado cosas perversas Señor hoy los perdonamos en el nombre de Jesús porque queremos ser libres y también queremos que ellos sean libres oh Señor ministra Espíritu Santo bendice tu pueblo bendice la iglesia prepáranos Señor límpianos purificanos, lava nuestras almas nuestros corazones señor padre gracias por tu palabra padre. gracias por este mensaje muy pocos quieren tal vez señor oír este mandato pero es necesario porque así está escrito mi hermanos Eso dice tu pueblo padre oro por cada hermano que está allí lo que es paz en tu corazón ahora bendice a mis hermanos que están aquí Señor extiende tu mano para limpiar para sanar heridas del pasado porque no existe una ofensa que no deba ser sanada sino solamente por el poder de tu Espíritu Santo Señor gracias por todo que damos hoy en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios Yo le bendiga a mis hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos El Señor les guarde grandemente Mañana con la ayuda de Dios nos veremos a las 11 de la mañana nuevamente Con una palabra de bendición para su vida Yo le bendiga a todos